Caixo, bueno Caixo, hoy eh, Torría que está bueno en Mendaude, eh, feministalico, has que negunera y richigara. Eh, bueno, así bañolén es atea maya o y sango a la, es que era sata gasteleras, por don, nor dago que ver y du daude pinganilloak. Hor dago, Daniele Sarriogarteio itzultzen, eskerrik asko, eta hemen daukagu ere bai zainia eskuntzako interpretegak. Mil esker, denoi, eta, bueno, hasiko gara piskat maionekin. E, izen burua jarri dioguna animaliazkoa bada politikoa da, transfeminismoaren eta antiespezizmoaren arteko aliantzak. E, bueno, es da gay, berrivat, anti-especismo arena, edo veganismo arena, feminismo baitán, baña, bay, e, iruito iruito si tsaigon, oso garantizadeta, eta a zala, ba feminista dico sísmica, lelopean lópez e, bueno, va anti-especismo a asco, as el y que usted feministas coas, cincel, gaitu gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, la gaituela, bueno gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, gaituela, Euskal eh, Herriko hemen, hemen egoteagatik eta nirondoan dago maialen eh, zauez nore eh, Euskal Herriko Euskal Herri antiespecistakokidea. Eh, bueno, igual ni es dut gausa askorik esango eh, berai buruz edo bere colectivo buruz eta eta bueno, de dugu del bat eh, denbora honetan, eh, eta bueno, ba, igual gonbidatuko dizuet zuek zuen proiektuak orkesterara. Eh, así que ahora Surekin, Mayalen. Así que bueno, no hay que no vale. Bueno, aquí de hoy. Sandy se te norreko la Norreco Kideanais, Mayalen. bueno, Norda, Euskal Herri Mayan Hardutendo en Eragillan Tiespecistabat, va a ser comunicación Arloan, Aritzengerana, tal de Chiquiada, esta, bueno, va a agurrir el buruaco y comunicación Vitarteco Tartus, va a Euskal Herriko mugimendu antiespezistan una anistasuna ikusita eta sortu diren azken urtetan sortu diren eh talde txiki guztiak ezagututa normalean e, lokalean egiten dutenak lan, ba pixkat e, kontatu izatea, ez errari den pasatzen Euskal Herri Maian antiespezismoan zer egiten duten talde oiek, eta igual komunikazio kanal bat bezala izatea, ba beraiek egiten dutena kontatu, saldi ba ekimenak egiten ditugu erabateratuan ba e, azaroak batean urtero manifestazioa konbokatzen dugu eragile guztia hauekin eta bizkat e, elburua da ba, indartzea, saretzea, ez eta mugimendu antiespezista txiki hori ba gerozetan diago eta indartzuago izatea. Eta bueno, azken helburu bezala edo haudena euskera ez nahi dugu, Euskera dela gure hizkuntza eta garrantzitsua iruditzen zaigulako eh, ba edukia hori, eduki hori e, eskuragarri egotea euskeraz ere eta horregatik ba ekoizpen ezberdinak egiten ditugu, dokumentalak, eh liburuak orain kontatuko dizuet pixkat. Eh, hau bueno, da urtero, bueno, azken laburteetan konkbatu dugun manifestazio antiespezista, ematen dena, azaroak batean veganismoaren egunean eta bueno, topaketak ere egin ditugu elkarbiltzeko hitzaldiak antolatzeko gaionen honen inguruan, lehenengurtea izan ziren e, presentzialak, presenzialak Hernaniko urumea e, zentro autogestionatuan eta hurrengoak izan ziren online, bazkenean pandemia medio, es ba guzti hau e, jarraitu nahi genuen, baina igual ba egon e, ainerre, orduan e, deitu genitun co e, militante eta aktivistak berain esperientziak e, kontatzeko eta gai ezberdinetez, oza, antiespezismoarekin guretzatzen ziren gai ezberdinetez hitz egiteko. Orain dik ikus gai daude YouTube-en, e, bi ikerketa ere egin ditugu, e, babata lehenengoa izan zen e, Euskal Herriko hainbat iltegitan, amaika bisitatu genituen, eta bertan pasatzen zena kontatu nahi izan genuen, hainbeste e, ematen diren legeauste edo vortizkeriaekin baizik eta ikusitan nola normalizatzen den, ez? Euskal Herrian e, animaliko puru hau hiltzea ezer gertatuko ez, ez baliz bezala, ez, bakate horren normaltasuna eta eta baiz goizpena honek e, zenbateko oraino min sortzen duen ikustea, ez. Eh bueno, aurrekoan hori, e, zoo eta, zo eta akuarioen inguruko beste ikerketa bat egin genuen Va ere Euskal Herriko es el ziren zentroetara, eta El centro de Tara es el centro de Tara. El centro de Tara es el centro de Tara. El centro de Tara es de es Bueno, aterpetuak liburua, terpe e, tras los muros al en liburu bat, Euskeratu deguna eta tu de alguna, y en liburu antiespecista, principios, y eta pixkat biltzen ditu tú ba, batean queda tu piscat rescata tu taco. Bueno, babesleku batean tu dien rescata tu animal, y historia, contad se queda ba norbanako hioek daukaten izaera propio bat eta eksplotaziotik kanpo eta industriatik kanpo zenolako portamendua portaerak dauzkaten, e, beste itsulpen batzuk fantzineak itsultzen egon gera gure weborrean gai daudenak, e, eta gero egin genuen ere eh ba, proiektu bat zela elkarrezketa ezberdinak e, egitea Euskal Herriko eragile antiespezistei eta pixkat beraien lana kontatzeko edo, e, ba, elkarrezketa hauek dokumentatu genitun. E, aurrek urtean kaleratu genu gizak aldizkaria, dela ba, irurte hauetan e, egin diren artikulo, ekitaldi e, e, eta hainbat lanen barreko pilatorio bat bezala, kanpoko mailan daukazuela eskuragarri, eta hemen bai ba, ba zidatzea dago dena, iritzi ezberdinak jaso dira, Eta izan da igual gure publikazio, hola, rekopilatorio bat, bezala, ez. Eta azkenik, orain orkestu berri dugu errekale horren, lorratzean dokumentala, dela pixkat, e, documental bat kontatzen duena e, nola iritsi den, o sea, nola zegoen antiespezismoa mundu antiespecismo ez, eta nola iritsi zen Euskal Herriera, eta orduan hemen zer lan den, zer egin den nola iritsi den, eta gaur egungo e, iritziak, planak, eta perspektiba ezberdinetatik eta hori izan da pixkat, norrek e, egin duena bazken azken urte hauetan orduan hori dena aurkitu dezakezu norpuntuausen eta eta bueno hori onain arte Eh, hola, eh, yo soy Irene Sala, eh, ella es María Torres, y somos las editoras de la revista eh, Parole, de, de Parole de Queer. Eh, Parole de Queer nace en el año, para, para que no sepáis, pues voy a poneros en contexto de, bueno, de lo queer, de Parole de Queer, nace en el año 2009 eh, en Alacant. Y lo que intentamos en aquel momento en la revista, lo, el, el objetivo que pretendíamos era, eh, bueno, eh, visibilizar las prácticas y todo lo que se estaba eh, urdiendo, tejiendo en torno a lo CUI, tanto a nivel mundial como en el Estado español. Para que os hagáis una idea de todo esto, me tengo que retrotraer un poquito a, a lo largo de los años y me tengo que situar en la Barcelona del 2000, o sea que me voy 20 años, 20 años atrás. Eh, para que os hagáis una idea de todo esto, yo llego a Barcelona en el año 2000, digamos, y llego de mi pueblo y llego a estudiar aparentemente, pero realmente llegué a liberarme. Es decir, hacerme bollera, eso está claro. Eh, evidentemente me hice bollera, me lo pasé muy bien, como podréis imaginar, pero me di cuenta de que, bueno, de que con ese grupo de gente con el que vivía, que convivía, eh, solo me unía a eso, creamos bolleras, pero era un componente con muy identitario, pero a mí me, me faltaba como un componente transversal, que en aquel momento no sabía lo que era la palabra transversal, imaginaros, sino que, eh, bueno, una visión del mundo, digamos, más amplia. Afortunadamente, encontré a esas nuevas amigas y en uno de esos tiempos, mi pareja de entonces me dijo, vente a un centro de cultura de estos que habían en Barcelona, que va a venir un etal preciado a hablarnos del manifiesto contrasexual. Yo me enfadé, porque pensaba que venía Nativel Preciado, imaginaros el nivel de, de mis referentes, y que venía a hablarnos de una charla contra el sexo. Ahí me enfadé muchísimo, dije, qué, qué, qué barbaridad. Afortunadamente, ni era nativo el Preciado, ni era una charla contra el sexo. Afortunadamente, era Paul Preciado, año 2001, estamos, y nos iba a hablar del manifiesto contrasexual, ¿vale? Fuimos, llegamos a los baños y vi una persona alta, corpulente, así como yo, que se estaba cortando el mechón de cabello y se estaba poniendo un bigotito y una perillita. Claro, imaginaros, yo venía del pueblo, aquello era… Yo no sabía lo que era la performatividad de género, no sabía lo que eran los talleres de la Kings, y mi cabeza hizo una explosión y no solo hizo una explosión en aquel baño, sino hizo una explosión también en la charla que nos dio Paul, porque Paul nos habló de muchas cosas que, claro, nos habló, por ejemplo, de performatividad, nos habló de biopolítica, nos habló de Foucault, nos habló de, por pues no sé, que el Dido era la muerte de Dios, no sé, era como todo aquello. Para mí fue como una charla superimpactante que me quedé como dije, madre mía. Tengo que deciros que en aquel momento no entendí gran cosa. O sea, a nivel conceptual o filosófico no entendí nada, tengo que deciros. Pero sí que esa charla a un nivel emocional sí que yo creo que conectó con, niña, con aquella niña tortillera, con aquella niña marimacho que vino de su pueblo, de, de Muchamel, un pueblo de aracán y de alguna forma me, bueno, me dio a entender que ese mundo que Paul nos estaba contando con nuevos conceptos que estaban construyendo un nuevo mundo, era un mundo en el que yo quería habitar. Ese mundo sí que, sí que era el mundo donde yo quería estar. Y eso para mí ha sido lo queer. Por eso ese contacto con, con Paul P. Preciado y su manifiesto contrasexual para mí fue como... Y luego, por ejemplo, en aquella charla estábamos Ichi ciga luego las eh, amigas de Posop, las amigas de Orgía, las amigas de Quimera Rosa. Creo que fue como un giro que nos dio la cabeza a todos y bueno, y ahí empezamos un poco a, a, a saber qué era lo queer y a trabajar lo queer. Vale. Esto a nivel institucional sucedía esto. ¿Qué más sucedió a nivel institucional en aquella Barcelona del 2003? Imaginaros, eh, pues que pasó un maratón post-porno. De repente me vine de mi pueblo, que no había visto ninguna película porno, a me vi haciendo una película post-porno dentro del dentro del MACBA. ¿Qué significaba esto? Bueno, Preciado nos dijo, nos introdujo el concepto posporno que luego trabajará lo queer, y bueno, rodamos una especie de peliculita allí y la gente nos veía por fuera. Y bueno, ahí descubrimos también un nuevo concepto. A nivel institucional, la Barcelona del 2000, fue una Barcelona, eh, un hervidero, eh, y los centros culturales, y de la mano muchas veces de Paul, trajeron a Annis Sprinkle, a Donna Haraway, a Judy Baller, a Andrea Grace Volcano, a Paco Vidarte, Sejo Carrascosa, Javier Saez, Carmen Romero Bachiller, que nos presentó el eje del mal, es heterosexual. Es decir, hubo una confluencia allí eh, muy vibrante y muy divertida. Y luego también eh, la disidencia necesita de espacios sociales para poder eh, interactuar y para poder urdir eh, alianzas. Y bueno, y bueno y entonces, por ejemplo, evidentemente ya sabíamos lo que era postporno, pues hicimos corrupción, hicimos ex parties, donde llevábamos aparte esa ese posporno que nos habían dicho que existía. Eh, hubo también una corrupción. Eh, y luego, por ejemplo, eh, fundamos una asociación que se llamaba Ningún Lugar, donde pasábamos cortos, pospornos cortos queer. O sea, fue una época muy vibrante donde surgieron los colectivos que os he dicho como... Eh, ay, se me va, falta una diapositiva. Bueno, pues las, eh, bueno, las post-op que os he contado antes, las quimeras Rosas, Orgía, bueno, compañeras de lucha. Bueno, entonces, en un punto determinado ya teníamos contenido. Teníamos a Paul Preciado que nos apoyaba también y estaba dispuesto a escribir en la, en la revista. Y nos faltaba un diseñador, ¿eh? Entonces, Paul nos presentó a Ana Scratch, que aquí quiero agradecerle, mmm, bueno, todo el trabajo desinteresado que hizo por, por Parole y que convirtió a Parole, yo creo, que unas joyas queer que las podréis ver en el, nuestro blog. Podéis descargar todos los, los Paroles de queer. Eh, bueno, ya teníamos diseñador, ya teníamos contenido y, bueno, entonces, sobre el 2008-2009, Mariana y yo ya decidimos que teníamos que todas esas prácticas que habíamos aprendido queríamos hacerlas en una, en una revista. El tema estaba que no sabíamos si fuera, eh, sería una revista o financiada. Eh, o sea, que fuese gratuita o fuese de pago. Como tenemos una, digamos, la perspectiva de lo queer, para nosotros lo queer es una, te una teoría de la liberación, digamos, liberadora, porque nos libera de la subjetividad eh, dada, de la subjetividad impuesta eh, dentro de esta dictadura del género. no Entonces, quisimos, y ahí el nombre de parole de queer, porque para nosotros parole de queer era una, como una palabra de Dios, no una palabra de verdad, pero en parole que suena como más maricona, digamos, más, más nuestro rollo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, hicimos del año 2009 al 2010, hicimos seis paroles de queer en papel, en papel cuché. Bueno, eso, el, el tema del, del que estaba contando que me he ido, de la gratuidad o del tema del pago. Finalmente se decidió que fuese gratuito y Marian y yo nos recorrimos ¿no? infinidad de museos, teatros, para conseguir publicidad. Y, además, decidimos dejar la revista en cualquier espacio. Es decir, nuestra intención era que la gente viese ese mundo que habíamos visto nosotros en Barcelona ¿no? y, que habíamos, y que para nosotras suponía una liberación de nuestra subjetividad. Entonces, lo dejamos en museos, las revistas se dejaban en museos, se dejaban en espacios culturales, en asociaciones culturales, incluso dejamos en algunos bares, incluso en algún after. Que A mí me gustaría saber después, la persona que lo hubiese cogido el after al día siguiente, ¿no? qué pensaría de todo esto. Entonces, los paroles de queer, como os comentaba, hemos hecho siete números en papel y los dividimos en cada parole tenía una temática. Así, por ejemplo, el primero era una declaración de intenciones y hablaba sobre lo queer. Entonces, la editorial ¿no? es una declaración de intenciones. Aquí hay un artículo maravilloso que os recomiendo, que es de Paul Preciado, que justamente habla de esto, de la historia de, de lo queer, qué, ¿qué era lo queer? ¿No? Y es un artículo que os recomiendo fervientemente. Aparece también eh, Ziga, eh, Ichi Ziga, que nos ha acompañado en esta aventura y desde aquí también le doy las gracias. Y justo en este artículo, ella es, habla, habla de ese que sintió en aquella charla de Paul, que yo creo que nos cambió la vida a todos. También eh, reflejamos a de la Grace Volcano, en el parole de Queer 2 intentamos hablar de los géneros, de su construcción. Eh, vuelves a ir Ichi, vuelven a salir las armigas del, del colectivo Orgía. El, el Parole de Cuí Cuarto fue sobre posporno, intentábamos, bueno, hablar de qué era el posporno y qué era eso del posporno. También salía el colectivo Posó, las amigas de Cosposop, Annie Sprinkle, que la habíamos conocido también en Barcelona. En el 5 hablamos sobre el cyborg, el cyborg que, nos, eh, que Donna Haraway nos presentó e intentamos, bueno, qué era esto del cyborg. Y bueno... Eh, Fijaros, esas unas las primeras frases que pusimos cuando ya descubrimos que todo era una construcción, que no había nada natural y ya nos, nos dimos cuenta que hasta el deseo, hasta ese deseo que, que pensamos que es algo natural, no lo es, es una construcción. Yo, para acabar, simplemente eh, quería acabar con una... Bueno, decir que para nosotras Parole de Queer ha significado... O sea, o hemos intentado que en cada parole eh, reflejar esa libertad o que nosotras, eh, bueno, vivimos o hemos vivido a través de lo queer. Hay una, un artículo de Paul Preciado, hablando con sus padres sobre Judy Butler. Y los padres, como muy contrariados, le dicen, pero no entendemos, si no es hombre ni es mujer, ¿qué, qué es? Y dice Paul, es libre. Y esa libertad es la que hemos querido transmitir con, con cada palabra de queer. Es que ricasco, Marían. O sea, yo creo que ha sido como muy interesante ver todo ese esa genealogía tan situada aparte en, en tu propio cuerpo, ¿no? desde tu pueblo de, de Alacant. Eh, ahora quería preguntaros también a vosotras, eh, eh, no sé si ay, Irene vas a hablar tú, ¿no? Eh, ¿cómo se da esa transición, ¿no? ese transitar de Parole de Queer hacia el antiespecismo? Es que las diapositivas están de mayale del orden, por eso os digo. Igual se ha pasado un... A ver… Sí. sí. Bueno, pues... Bueno, pues... pues ya ya espera. Sí, luego las, eso, lo, que lo que queráis, ¿eh? ¿Qué paso ya, María? Sí. Ya esto. Hola, buenas, buenas. Encantada de que nos hayáis invitado aquí al Feministalia. y además hoy es 20, 20 de noviembre, que creo que es un buen día para hablar de las vidas que importan de las que no importan. Bueno, para empezar también a hablar de la transición a para, de paro de cuidar el transfeminismo, también tengo que retratarme un poco y hablar un poco de mí, porque yo en el 2009 me hago vegana, o sea, me hago cuando yo me hago vegana me hago siempre me hago vegana por pura empatía de, de ver lo que de saber lo que le estamos haciendo a los otros animales, otros animales, ¿no? Y, y al principio, o sea, yo consideraba que era como una una cosa personal, pero lo personal es político y esto personal, esta decisión personal que tomé un día, que tomé un día se convirtió en político y se convirtió en un parole de queer diez años después. Entonces, bueno, al principio no, pues sí, era vegana, pero bueno, no teníamos un, un cuerpo armado muy teórico, ¿no? Pero poco a poco fuimos entendiendo que si como queers habíamos sido alejadas de lo que era humano y tenemos que entender la categoría de humano como. Eh, un, un como a ver, perdón, como, ¿aquella como un como un mecanismo de opresión que, que nos ha dejado fuera, pues también deberíamos de, de acoger a lo animal, ¿no? Y que no podíamos estar haciendo. Ese, eh, no, y no podíamos estar oprimiendo a otros cuerpos que habían sido alejados del humano. Y es, y es lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque si como feministas, transfeministas, personas eh, preocupadas por el, por el bienestar de, de todo el mundo, intentamos currarnos el sexi, no ser sexistas, no ser capacitistas, no ser machistas, entonces quizás hay veces que la última frontera que nos que nos queda por saltar es la de la especie, ¿no? Porque ser de diferente especie no te hace no te hace inferior, porque los animales, los otros animales también son seres sintientes que, que tienen conciencia de sí mismo. Entonces, cómo les, cómo les podemos hacer todo esto, ¿no? Cómo les podemos hacer todo esto. Bueno. Eh, eh, decir que, bueno, eh, durante un tiempo yo, o sea, fue algo íntimo mío que no trascendía a Parole de Queer, ¿no? Pero luego, en el 2014, eh, hubo un... Creo que ahí fue cuando, como Parole de Queer, empezamos a hacer evidente una decisión personal y fue en el 2014 que Paul Preciado sacó un artículo en el que decía... Eh, que el humanismo, eh, que el, perdón, que el especismo no es un humanismo, ¿no? Y ya hacía referencia a esto, que nosotros como mujeres, como cuerpos disidentes, como racializadas, como, habíamos salido del de espectro humano y con lo cual no teníamos que... Habíamos salido del espectro humano y, y nos teníamos que agarrar a la, a la animalidad e incluso a lo transhumano, ¿no? Bueno, luego... Eh, eh, bueno, eh, vamos a hablar muchas veces de, eh, esto es un paréntesis, ¿no? Vamos a hablar muchas veces de, de referencias de Judy Butler, de, eh, de Mónica Witty, de Paul Preciado. He de decir que ellos no trabajan, eh, que ellos no trabajan específicamente en el ámbito de, de los estudios críticos animales, pero sí que, dan, sí que nos dan las herramientas para poder hacer estos trabajos. Entonces, es importante saber esto, ¿no? Bueno, ya cierro paréntesis, y bueno, eh, luego llega el año 2015, ¿no? Y para nosotras yo creo que hay un momento que es, creo que es el momento irreversible en todo esto, y es conocer a Katia Faria. No sé si sabéis quién es Katia Faria, pero Katia Faria es, un, es, do, es doctora en, en filosofía ética y además es un referente en todo el ámbito del Estado español, incluso yo creo que en Portugal y en más sitios, de temas antiespecistas. La conocimos en un vegan Fest en alacano y estaba dando un, una charla sobre feminismo y antiespecismo. ¿no? A raíz de eso se, bueno, empezamos a cultivar una profunda amistad y para nosotras fue... Katia Faria nos nutrió de todos los conocimientos que podemos tener de antiespecismo y transfeminismo. Porque nosotras no somos teóricas, nosotras eh, tenemos una revista que ha sido lanzadera de muchas voces y ya está, pero ella... o sea, es una persona que nutre todas estas cosas. Más tarde llegó el año 2019 y era el décimo de aniversario de Parole de Queer. Katia nos propone hacer una revista. Nosotros al principio le dijimos que no, porque estábamos metidas en otro proyecto. Nosotras somos, eh, nosotros somos guionistas de Superbollo contra la Lefa, que es la liga exterminadora de feminazis. Y entonces, ese, ese proyecto se estaba terminando, no teníamos energía. Además, con los paroles, con eso de que, que eran gratuitos, estábamos endeudadas, aún no habíamos pagado la deuda y no nos queríamos meter otra vez en un merengenal. Pero Katia nos dijo, mira, yo os ayudo a, a editar la revista con, junto con Chris Chica. Nos dijo, eh, y además hacemos un crowdfunding. Le dijimos que sí y bueno, y, y, se, y se hizo la revista. Eh, a ver, esta revista ha traído a gente de todo el mundo, ¿no?, para tratar temas anti antiespecismo desde distintas perspectivas. Ha traído gente de Argentina, de Colombia, de, del Estado español, se ha, eh, se ha hablado de muchos temas, se ha hablado de, gordofobia, de, de mitos gordófobos y veganismo. Eh, en esta revista participaron Patrice Jones, que es una persona que gestiona un santuario en Estados Unidos y que además eh, la gestión de este santuario, en el, dentro del santuario, eh, hace, da enseñanzas da, o da clases o da cursos de cómo eh, considerar, eh, se ha utilizado la naturaleza para denostar, por ejemplo, la homosexualidad, diciéndonos que eh, la naturaleza en, lo, en los animales no existe la homosexualidad, cuando esto es mentira, ¿no? No sé, ¿sabéis lo que es un santuario de animales? Sí, ¿no? La mayoría. Bueno, es pues un santuario de animales, es un sitio donde, ya he hablado un poco, donde van a parar animales mal considerados de granja, que vienen de la explotación, que, han sido, que vienen con maltrato. Bueno, si hay posible, si hay, los que llegan al matadero no son maltratados. Eh, eh, muchas veces... Eh, son animales con cierta discapacidad porque eh, la, in, la industria de la explotación animal a los cuerpos CRIP no los, no los quiere y directamente los tira a la basura. Entonces, estos animales, muchos acaban ahí en, es, en, en estos santuarios donde se les da una, una vida digna y además para mí son espacios como para reparar la deuda que considero que tenemos como humanes como animales humanes, con estos, con estos animales por todo el mal y todo que le hemos hecho y que le seguimos haciendo. Luego eh, también estaba Gabriela Parada, eh, Laura Fernández, Manga Piñero, que es la que hablaba sobre mitos de gordofobia y veganos, eh, Chus, eh, Chus García, que es una poeta que creo que conocéis aquí en Feministalia, ¿no? ¿Ha venido a Femis. Bueno, pero es una poeta bastante conocida. So, eh, Jesús A. Rodríguez, y Lilia La Felipe, que son de México, y una, es, eh, una senadora, y además también tienen otro santuario. Katia Faria, que nos habló de, de xenofeminismo y antiespecismo. Y luego el colectivo INUCA, que es de, eh, es de Argentina también. Eh, no, es de, Col es, de, es de Colombia y trata temas antiespecistas, tratan temas, antiespecista, eh, temas postpornos desde, desde una perspectiva antiespecista. Luego también estaba Fernanda Iguaglianone, que también habla de temas de posporno, y Seito Foye, que habla de temas de comunicación audiovisual en el antiespecismo. A ver, eh, hacer este parole de queer fue muy difícil. Fue muy difícil porque nosotras tenemos una tradición, lo que decíamos antes, ¿no? muy erótico-festiva valenciana, y así como tomarnos las cosas con humor. Y claro, hacer un parole de queer así que hable de antiespecismo con, es, con, es, con, es, con, es, con esa perspectiva que nosotros, tenia, que nosotros teníamos pues era difícil ¿no? y al final, bueno, pues lo, lo hicimos, pues cómo hay que hacer, ¿no? Además, otra cosa que hay que apuntar, que como esta vez había un confundir, se ha, se ha, todas las páginas que ocupa el Palo de queer se intentó hablar de los máximos temas posibles y que cupiesen el mayor de, de activistas posibles, ¿no? Luego, yo eh, para terminar, eh, a ver, para, eh, para, os, eh, para nosotras hacer el parole de queer supuso una manifestación pública y directa de lo que entendíamos que debería ir el parole de queer, el queer y el transfeminismo, y es hacia el antiespecismo. Porque lo que no podemos es estar sometiendo a los otros animales, cuando sabe, sabemos que son seres sintientes, que tienen la capacidad de discernir qué les gusta y qué no les gusta, que sienten y padecen de la misma manera que nosotros y solamente por la especie le estamos haciendo lo que le estamos haciendo. Y para acabar me gustaría hacer, ¿no? como siempre vamos a hablar de, de estas cosas, pues me gustaría hacer una reflexión porque Mónica Wittin, no, hay en, un libro, en el pensamiento heterosexual, habla de la conciencia del opresor. ¿no? Y entonces eh, dice, eh, que si tú a lo largo de tu vida has tenido uno o más esclavos por derecho, estás participando en esa opresión. Vamos a hacer una comparativa. Ya hemos dicho, o sea, los animales son nuestros esclavos porque los violamos para que tengan leche. Los matamos, los hacemos servir en juegos, con lo cual son nuestros esclavos. Entonces, si son nuestros esclavos, vamos a poner un ejemplo, desde que empezó el Feministalia, la gente que no… ¿cuántos esclavos ha tenido? O sea, creo que es una, un, un pensamiento que cuando lleguemos a casa lo tenemos que asumir y ver qué hacemos con esto. Eh, eh.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 sin dira, adibidez, Euskal Herrian espezismoarekin eh, alianzen, dit, e alianzen diren muimenduak, edo beste kolektivoak, edo beste modu batean esan da, zeto patzen du enti espezismoak Euskal Herriko espazio politizatuetan? Vale. Ba, bueno, galdera, zaila da. <laughs> Lehenengo alianza en benez. O sea, oso posteik nago en verá goteaz, beraiekin maien gurua compartitzeaz. Eta, ori, o sea simbolonek edo en bene goteak ere ja... Ya... Eh, basco esan nahi du mugimendu anti-espezistaren zahatez. Eh, bueno, en ik irakurketa pixket lokala egingo de gure bizi penetik eta daukadan trayektoria txikiarekin ez, baina eh, bueno, en gure analizia edo Euskal Herrian gartatzen zaigunaren inguruan da que los ETA que ya hago que era reconocimiento, reconocimiento a es movimiento político parte de celas, ese duela urte casque kaskekintzak, e, Kinza baten teniendo sekulako reculaco jasantzunean, e, multa ezugarreekin, Kin ba, va valio bestera guillek, va e, bueno, gurekide doy San Tirénes, eta orilla bada, va e, ba idea, bueno, bat, militante de eta idea político válido baten en vueltas, de maianegotea ya eh Gaia. Eh, o sea, ori, usted harta ondia, geroz ta ondiaago da gola, horrelako espazio betara etorregai ta ezquela animalien inguruan hitz egitea, ez? Orduan, nik ikusten ditut aliantza aukera pila bat zentsu horretan eta geroz gehiago daudela ere. Kontua da eh baskotan ba, igual e, ba, bai zaigula e, ez dakida gala noraino den bain reconocimiento hori daukagun puntuan, puntuanes Militante bezela eh kide bezela toki bate, espazio batean, gauzak veganoak direnean, ez, es, ez den guri zaintza, o sea, gu, eh, hemen gauden on zaintza, eta ez benetako kontzientzial lateketa bat animaliekin harremantzeko moduaren inguruan, ez, o sea, neik usteet hausunarketa hori iristeko dagoela, edo iristen ari dela orain, ez, o sea, eh, asko eskertzen da, o sea, oso, oso positibo bat da, eh, ba, ot, guri 8 hori ematea, guri zaintza hori ematea, Baina y orain te traen, baúles artebarga de la hora, pichat, tres y dos y tres y dos y tres y tres que tres y tres y tres un tres y tres y tres y tres y tres y Beste norbaiten izenean edo etorri berri izatea eh kontu guztia kontatzea, ba nahiko zaila da, eh? Eta beti horregatik ere ustez ba egon a ausnarketa ideologiko bat eta revisio bat mora guztian, ba oña herritéoriko ere eh paurrera egiteko eta zentz horretan, ba esatenun e, ez dakidala ere ulertu den antiespezismoa zer den, gure guren guruan Ustedes usted etelako kapitalismoa oso oso azkarra y dela borrokau barne hartzen eta iritsira lehenengo hamburguesa veganoak eh animalien aldeko baño bat baino, ¿es? O sea, presentzia gehiago euki du la. normala da ha mezoa oso gaizki ulertzea eta esaterako agenda aur zertas arida, ez? Eta eta gainera den denez beste planteamendu ba deshazkundearen e, inguruko desa, e, planteamendu batzuekin edo beste gauza batzuekin, Porque aurkeztu dugutena eh nolabait ja mal mal dago edo, ez? Orduan, Orduan hola pizkatoinarrean jartzeko eta ikusteko zergatik guretzat eh den, ba len egiten zuten transversalidade hau Dela, alde gaudela hemen, e, ez de la guanimaliana de Gaudelemen, es de la que no explota tu es animalia que señor, es de que hori, domina e, tu anay, es esta vestes en su ascota en ere, e, eta eres aire, orduan, eta agroaskenic va ahí en visilecua que está ahí en espacio que era, guria que tenariguera la coto qui va a beber a tener aridira, ari tabar, tabar, ondiva, torduan, especista, feminista y sanberdu, eh. Ecologista y Zambe Ardu, o sea, lógica gustia buena, ché, anda beste dana, es, Orduan, curioso, daba, es atende gutenan, animal y en gatig, va bai, y que es, da como, a ver eso, o sea, es, eta, horregatik aliantza alianza banyagiago, ya nuke bar, dena barne de hartzen barnear Ba, discurso batekin la, e, lan egin nahi degula, norren beintzat naiz eta gero, ba esandenitzen esaten dizu edan bezala, ba Bada, badauden veganismoaren bueltan e, egin diren beste gauza asko, ez? Baina guretzat oñarrezko ideia antiespezismoaren ideia, hau da, eta ordoan baliantza hoiek espero dugu ba ia ia bakarrik etorriko direla, eh, konprometituak ba gaude benetan hau izate izatearekin e, egin nahi degun lana, ez? E, orain en arte e, norrek era que llevé a en Alianza Chiqui y Batzuquedo y bueno, le tengo en parte arte a eso, ya hubo compromiso de eta lehen kontatzen a con en y Ekin, duela Biurte, palestina palestinako que es agucer a Jungiñen, antiespesista, que eta horren en la negotera eta pescat komunikatzea el movimiento mugimendu antiespezista no nola bait esateko zer ari den gertatzen Palestina, le sortxerrez len kontatu dizuetan bezala Capitalismo, e, kapitalismoak gure mugimenduarekin eginduna da e, desitxuratze oso bat eta Israel saltzen da e, munduko estatu vegano onena bezala eta hori batzuetan barruan basinestua baruan ehz eta horretarako norrek egin du hau eta saiatu da ba Palestina rekin e, lana lan egiten eh benetako transversalidad hori aplikatzeko eh salda badagon egon ginen eta lehen esaten dizen bezala hemen egotea ja, o sea, niretzat eh, o sea, ni deira bi gauza e, sentitudo ana banandu, ez feminista tanteopezista izatea, ba, besteengatik borrokanari naizelako, baina nire izatea ere hemen dagoelako, eh? Eta azkenik eh urte honetan, ba, irultza txikien kanpagan parte hartu dugu, ez dakite zagutzen dezuten iniciativa baina ba, izan da piskat eh mugimendu oso anitzak el eh, batu eta ideia guztia hautaz hitz egiteko lehen esaten dizuen horrengatik, o sea, gure helburua eh mugimendu antespezista bezala Euskal Herrian delako eh ja dagon euskaldunon eh politiza, euskaldun politizatuen masa guzti hori eta diskurtsoa eta borroka hau, ez, eh bat egiteko eh, eh momentu hau eh izandadin animaliak ere kontuan hartuz, ez? Eta hori da gure emigitantzea. Ja gu politikoak gara, la gau de, eh, benetan sistema hubiera y de gulaco, eta gugatoz esatera, animaliak ere osartu beharko genituzkela. Tore, da pixkat, eh, urre maialen. Eh, bueno, creo que también en ese sentido de hablar de alianzas, ¿no? el transfeminismo sí que tiene mucho que aportar, ¿no? para hablar de cómo confluyen y cómo surgen todas estas, eh, bueno, est estos movimientos que se juntan ¿no? para para hacer algo como más grande y, o más juntas, ¿no?, por lo menos. Eh, ¿Qué pensáis que pasa, no?, os pregunto a, a vosotras Parole, ¿qué pasa cuando el feminismo se desplaza hacia otros movimientos, hacia otras posiciones, ¿no? como en ese transitar ¿Qué pasa ahí? Que estoy pensando también en, en, en alianzas y en sinergias, por supuesto, pero también en conflictos, ¿no? ¿Qué, qué clase de conflictos se dan? No sé, ¿cómo, cómo habéis visto ese tema durante vuestra trayectoria dentro del transfeminismo y cómo lo veis ahora también? Mira, yo voy a empezar hablando de qué aporta el transfeminismo y María nos dirá un poco de conflictos, alianzas y tal. Eh, ¿Qué aporta el transfeminismo a todo esto del antiespecismo o cómo confluyen? Hay una frase que a mí me encanta de Judith Butler, eh, que dice que el género es la última y la más difícil batalla por librar. Y yo hoy aquí me atrevería a decir que no solo el género, sino el especismo, es la más eh, batalla, vamos, brutalmente difícil para librar. Cuando, si de una posición es queer, eh, se nos dice que, bueno, que el patriarcado está construido por, con binomios, ¿no? Hombre-mujer, hetero-gay, eh, capaz-incapaz, eh, blanco-racializado y… Y nos dice, just, justamente, además, que los, los binomios, las categorías, el binarismo, está construido por el patriarcado para, para, bueno, para oprimirnos y que son categorías eh, políticas, son categorías culturales. No son naturales, porque si fueran naturales ya no saldríamos nunca más de esa, de esa opresión. Pero, entonces, ¿qué sucede con el especismo? Yo, para que hagáis una, hagáis una idea del supremacismo humano y del binomio humano-especista, el supremacismo humano está aquí y el especista está aquí. ¿Qué entendemos por, por especie? Es que la especie lo, lo dejamos ahí con un cajón pequeñito, como si no fuera nada, pero estamos hablando de más de un millón de especies. Más de un millón de especies. Un colectivo tan diverso que lo queer debería abrazarlo, porque es tan diverso como lo queer, esas especies. Eso por una parte. Ese es más, más de un millón de especies está formada por millones de individuos que este, que este especismo lo tiene eh, bueno, condenados a la nada, no son sujetos de derecho. Entonces, eh, como queer, yo me pregunto si se nos ha dicho que los binomios son una construcción cultural y política para oprimirnos, ¿a qué estamos esperando todos para no estallar el binomio humano-especie? Es, eh, ¿A cuántas especies estamos oprimiendo cada día? Eh, yo creo, ya con eso termino, que ya los transfeminismos, ya, yo creo que hoy ya o a partir de, de ya, urgentemente, nos tenemos que bajar del pedestal de millones de cadáveres con el que estamos instalados y ya incluir a esos animales en nuestra asamblea. Creo que es prioritario, vamos. Y, bueno, y, a, y en cuanto a los conflictos, que suceden? Pues, mira, yo… Eh, a ver, nosotras cuando empezamos a publicar cosas en paralelo de queer eh, nos, nos han llegado a insultar, ¿eh? Nos han llegado a insultar y a decir de qué de que, que, de que íbamos, que si Hitler era vegano, ¿sabes? Era vegetariano, como si los generales que tenía ahí... No fue tan, o sea, como si el veganismo tuviese que ver algo con eso. Luego, eh, también ha habido muchos silencios por parte del transfeminismo. O sea, no decir nada para pa no... Eso, para no cagarla, pero... Eh, tampoco apoyar, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, los silencios son una un, un, un no apoyo, ¿no? Tú pones un, hoy por hoy pones un, un artículo de algún filósofo transfeminista en las redes nuestras y si tienes 2.000 likes y pones algo de antiespecismo y es como el vacío, ¿no? eh, Luego también hay veces que, hemos, que han, ha habido conflictos de que se nos ha acusado de que como que somos antiespecistas no tenemos en cuenta los a los humanos, ¿no? cuando esto es totalmente, ¿no? como decía eh, Mayalen, totalmente falso, porque el, el antiespecismo es totalmente transversal y, y quiere mirar otras luchas. Pero ¿no? también mirar otras luchas. Sí que es verdad que esto poco a poco eh, está cambiando y desde hace un tiempo eh, hay mucha gente, sobre todo la, la gente joven que eh, transfeminista, sí que ya empieza a tener en cuenta eh, el, el, el problema antiespecista en sus agendas, ¿no? Entonces poco a poco, pero muy, po yo creo que muy poco a poco empieza a cambiar. Pero bueno, y, yo, y como decía Mayalen, pues mira, ahora vas a una manifestación y sí que sí que puedes ver un, un bloque antiespecista transfeminista, o vas a comer y bueno y, y tienen en cuenta estas cosas, pero bueno, ¿qué valor tienen, no? Y luego también hay conflictos, por ejemplo que cuando tú hablas de antiespecismo, pues, por ejemplo, te dicen que, que es algo totalmente occidental, cuando esto es mentira también, porque en este momento, por ejemplo, están viniendo de Ayala discursos mucho más potentes de lo que se están produciendo aquí eh, en Europa, que nos dan mil vueltas y para eso, por ejemplo, tenéis la revista ILECA, que es la, el Instituto eh, Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, que está, eh, está gente como Anaí, como Micaela, que, hacen unos, eh, que, hacen, o sea, que se está volviendo un referente a nivel mundial de antiespecismo transfeminismo. ¿no? Luego, otras cosas que, que nos han dicho y que nos han metido en conflicto, que el veganismo es burgués, cuando es totalmente... El veganismo es una forma de, de entender, de cambiar tu mundo, porque o sea, la, tu cesta de la compra es más política que tu voto. Porque eso te dice todo de ti. Entonces, no es, no es para nada, o sea, no es, es totalmente antiburgués, porque ocupa muchos espacios. Que, o sea, eso, más o menos son esos los, los, los, los conflictos que nos han dado. Sí, un poco, aparte, cuando has dicho ¿no? la crítica esta de que el veganismo puede ser occidental, me he acordado justo de, una vez escuché a las, cruda, a las crudas cubenses, ¿no? desde Cuba, que ya son veganas, Hablando, ¿no? De, en claro, Cuba ejemplo, somos veganas, somos feministas, ¿no? O sea, no no tiene nada que ver con... O sea, y, hay, y hay muchos discursos así. O sea, yo, y, de hecho, yo o sea... La, la, la extensión, la ganadería como la conocemos aquí, es una cosa totalmente colonial. Porque en la no existía, eso. o sea, antes de llegar el hombre blanco, europeo, a joderlo todo, no existían esas cosas. O sea, fue algo impuesto. Los cerdos y las vacas fueron llevados ahí. Es algo totalmente colonial. O sea, que se queme el Amazonas para darle de comer al ganado que se cría en Occidente es seguir colonizando. O sea, que es, eso, eso es lo que tenemos que mirar desde aquí, desde nuestra perspectiva blanca y europea. Mike. Bai, ba, o, e, horrekin pixka jarraituz, e, batzutan iruditzen zaite igual veganismoaren aurkako diskurtzoak e, bas, alde batetik, direla, bueno, ja esan dezue pixkat, ez? Biologismoari lotuta e, daudela, ez? Ba, gure naturan dago animaliak jatea eta bareta bar. Eta, bar. eta besteditere, ba, eh, identitate kulturalari eh dagokion diskurt da, dagokion dira, ezta? va eh, gure cultura, eh, edo guinda, edo eh, tradición, edo zaki. Eh, Oriol debate que es eh, al debate eh, esencialista tenda piñar, vaí cultural que está, bai natural quiere bai, vaí. Bañábeste al debate que era va de discurso deslegítima y que eh, es en plan eh, ustedud vegano éi, edo antiespecista eh, beste activista y ex, eh, o sea, beste activi, activista y eh, exige, es dirá en Gaussac, exige eh, dirá antiespecies y es la Veganoava, Sarabaña, Sararen, es eh, aquí, Chamarra, baduzu Edo Supermercato One, Bain, Edo Bichan, es aquí, Erocide, Ibadesu, Ortoña. La borroca agustia es la verdad. y es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esto es la verdad. Esta es es es la es la verdad. la eh, resistencia hoy ahí, Zakit, Rigurus, zerbait! Eh, bueno, en realidad, dado bat, ba, argumento gusto es invalido bat de la norberaren norberar incongruencia y referencia a ITA. Hacer números tendrían de son es el discurso político de tan movimiento de dos o batenas, ascota en batendela, ba, invalida en argumento original, usted está, se acachac de noctos, cago, maya perchona aliana, etaurre que es vergana y Bañá eres autocrítico y sanda, usted es rúbásco de gula, es un movimiento antiespesista, está usted, se haya arigarela, orralda que está batiendo, bañaba da goara sondibat de la gure borroca, e, lo tu de la era bati ez, o sea, u dana izan dala vegano izatea eta vegano izatea eta o sea, eta noski dela oinarrisko gauza bat animaliekin harremantzeko, o sea, beraien gorputzak jatea, pues argi dago oso erlazio sano eta horizontal bat ez duela garatzen, ez? Baina ustezet hor eh engantsatu gerala edo, ez? O sea, izan dala eh ba hori zein zer gauza erosten zer jaten degun, o sea, baitan denbora guztian diskurtzoa. Eta ustezet hori konfliktiboa izandela ba hor hari eskatzen eh individual bat, ez, jendeari eta nik uste dut e, guk eskatu ber deguna dela edo konpromesu konpromesu kolektibo bat, osea ardura hartzea ideologia batena, ez, eta eta iraldaketa huetan zer gauza aldatu nahi ditugun errebisatzea eta animaliekin nola harremantzen garen errebisatzea eta ba, igual eh urruntzea pizka bat jaten degun horretatik edo pero, en el año igual, el discurso de la horretatik de la discurso de la discurso eta es discurso de la discurso de la discurso de la discurso de la batean, de la discurso de la discurso de la discurso la discurso de la discurso dirua egiten duela animalien eksplotazioak eta nola galdatu nahi dagun hori. Ni ez dut uste, eh nik erosten edo ez erosten aldatu bezake danik munduan ni antolatu egin beharra naiz eta mugitu egin beharra naiz eta hemen egon eta kalera atera, eh? Eta igual hortaz gutxitze egin da bestearen alde eta horregatik gaizki ulertu da badago diapoa bat e, bukaeran erakutsi nahi nizuena, zuena. Dala piskat e, gure posizioa ba hau guztia e, desmentitzeko edo a ver, de la eh, bahoria, eh, veganismo aéreo, lo tu de ere dieta batekin, ez, eh, eta nola eh ba den gauza bat eta claro, horrek egin du incompatible beste zenbait eh político politikoekin, o sea, gu eh, antiespecista, anticapitalista bezela, eh, <risa> bueno, ba... ahorche, vale. Vadaquí eh, gula, eh, vegano, y a que estuve la mundo de cierta salvaz. En vadaquí u cruel te la munduan, para algún sagrado de la mundoanza, por irle en ego eh antiespecista izateak eztuela suposatzen aukera vegano gehiago izatea supermerkatuetan, o sea, guk reindikatzen duguena txikitzea, eh bat, eh, baserrira itzultzea, baina baserrian egon bergeran ekasari bezala, ezabeltain bezala, ez, ez? o hori da gure buru jabetza guretzat, baina ala ere hori, o sea, buru jabetzaren alde jarraitu behar dugu borrokan, ez? Ta pixkat, eh ba berrizketa bat egon behardula eh gureko herentzeaz coherencia nereko herentzeaz hitza egin beharrean eh antiespecismoaren ideia hitzaiteko. Bien, yo creo que hablando de lo del biologismo y lo de la cultura, o sea, pasa una cosa que igual que nos han criado la heteronorma, nos han criado en el especismo, o sea, nos han educado y nos han criado en el especismo desde que naces, desde que desde que eres pequeña te dicen si naces con una genitalidad, ¿cómo te debes comportar? Y además te dicen otras cosas. Que la vaca da leche, que la vaca no da leche, que la vaca se la robas, que las ballenas dan huevos, que el, el, el cerdito da carne cuando lo tienes que matar para conseguir esa carne. Entonces, claro, esto pasa y lo tenemos totalmente inculcado. Sea, o sea, la relación con los animales la tenemos a, a fuego marcada. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo creo que eh, pasa hay una cosa que se llama las tres Ns, que es, norma, es normal, natural y necesario. ¿no? Entonces, claro, eh, todo lo, para la heteronorma sí que hemos sido capa, eh, capaces de romperla sabiendo que no es ni natural, ni normal, ni necesario, ni casarte con un hombre, ni tener hijos, ni ser hetero. O sea, eso sí que hemos sido capaces de romperlo, pero sin embargo… La relación, con, la relación que mantenemos con los animales no somos capaces de romperla, no sé por qué. O sea, no, pues porque en cierta forma no no, no, no la creemos, ¿no? Y es algo que como que te, lo tenemos muy identitario, ¿no? Y incluso saltamos a veces cuando te sientes observada, o sea, cuando alguien te apela a esto, está tan interiorizado en tu... Eh, lo tienes tan interiorizado que incluso te sientes, ¿no? Se siente la gente agredida. Como diciendo, oye, que esto es mi identidad. No, perdona, tu identidad es una construcción, como ya lo sabemos. Porque la biología ya sabemos que es una mentira. ¿No? O sea, lo que nos dice, ya sabemos que es una mentira. Y si lo sabemos para, una, si lo sabemos para la norma y lo hemos sabido romper, también lo tenemos que hacer para el especismo y dejar de tratar a los animales como los hemos tratado La primera cosa que has dicho es que, bueno, me he sentido muy identificada porque, ¿eh? ¿Eh? que sí, que sí, que me he sentido súper identificada con eso de que nacemos en un entorno donde obviamente eh, crecemos ¿no? eh, especistas, Eta, bueno, a cambio de idioma, <risa> Eta, ni mi dividez va a ser el familia, Eta único corazón, es ahí te una visita será justo en incien asco tan visita e, se la hondoko beigranjara es e, bella aquí cuesta animal y que narre mantela eta orregonda ere ni ustedes tamabos turtereki en contrata un incien la beibate que es nea de matiko segola nun o sea enueni e, kusi ni bella eta bella esnea ematen zutenez. maten eta ori jakindan ere nere familiaren ondoko baserrian 2 gran fraga batera es la visita, ¿eh? Zorto, an, eh, askotan normalizaten ditugu gauzak pila bat, en higandetako plana zen hamburguesak egitea familiaren eta horrekin ere hautsi daiteke, eh? Osea, eh, nondik gato zen, eh, ikusa que Osea, ere dago mito hori, o sea, hiritan aislatuak bizi garen horretan eta nik uste la Euskal Herrian ez dela hori gertatzen. Osea, atenak daukagula eh familia norbait oioak dituena edo sea eh, a ver, <laughs> ez de la makro hiri super eh, aislatu batean. Realitate bat daukagula inguruan baina normalizatuta eta barneratu degula. Eta orduan orain guk ere aurkitu berditugu, ez? Klabeak jakiteko nola nola utzi ba orain arte egin dugun, badidez, etero arau hori identifikatu, hautsi, aldatu, ez? Ba, orain honekin nola egin dezakegun animaliekin daukagun harreman hori ere eh berplanteatzeko. Ezagite igual norbaitek zerbait komentatu nahi duen. Caldeto, ni usted ha tembora la hora indique es como, va, va, va, anima tú. aprovecha todo Bueno, yo tenía una, una pregunta porque no, no, no he entendido bien. Eh... Eh, hablas como una, como una locomotora y no, no te he entendido bien eh, lo que has, eh, has hablado de eh, un LEFE Lefa, Liga Exterminadora de Feminazis sí, eh, eh, eh, no, no no he entendido si no, erais eh, parte de esa liga si ligáis con las Feminazis o sea, quiero decir que como hablas tan rápido no te... Eh, no, a ver, lo de la LEFA eh, Lo de... A ver, lo del, que he dicho de la Alefa es un cómic, que es una ironía sobre la... Bueno, ironía cierta sobre la vida, que hemos hecho el guión, que no tiene nada que ver con esta charla. Y nosotras, como eh, hay gente que nos... Muchos machirulos nos han tratado de feminazis. Hicimos como un giro, como hacemos muchas veces desde Parole, irónico, para, como que existía una liga que se pensaba que era lo más guay del mundo y que en realidad nos llaman feminazis y nos quieren matar. Sí, o sea, pero no pero los era ninazis. una, una, pues una ironía, suponemos una ironía. que ¿no? querrán exterminar continuamente sus cabezas a, muchas, a lo que ellos llaman feminazis. ¿no? Pero que lo, ese cómic lo único que tiene que ver con el antiespecismo es que la protagonista es antiespecista también. Bueno, y que hemos intentado plasmar un mundo antiespecista y os, os lo recomendamos si lo queréis comprar. Claro. Superboyo la lefa se llama. con tinta me tienes por si queréis hacemos publicidad ya que amablemente lo han lo han sacado. ¿Alguna duda de más de la lefa o? comentario en bad Galderac... Eh, sí, yo, tu nombre es Mayane. Vale, pues quería preguntarte cómo crees que se puede llevar el antiespecismo a entornos rurales cuando son eh, muchas veces personas que tienen muy arraigado el tema de la matanza o determinados tipos, bueno sí, relaciones con los animales que vistas hacer el antiespecismo son muy problemáticas, pero también mmm, son gente a lo mejor... Eh, muy mayor o que, bueno, ya tienen esto instaurado en su cultura, son rituales, son formas de entender la vida completamente diferentes a las urbanas. Entonces, ¿cómo se puede traspasar esa barrera? Es una gran pregunta que yo me hago mucho. Pero, a ver, no sé, así, o sea, quiero decir, yo tampoco tengo la respuesta. Pero bueno, un poco mi planteamiento sería, eh, bueno, primero intentar como ser humildes y entender cómo se construye todo eso, ¿no? Eh, y lo que veo, por ejemplo, es que a veces eh, infravaloramos, incluso, al ver cómo esa relación con animales tan brutal y normalizada, ¿no? Infravaloramos la capacidad de revisión y la, la capacidad que tienen para conectar con esos animales, porque, por lo menos, en esos entornos donde la, la industrialización pues no es tan presente, eh, al menos los animales tienen nombre. No sé si me explico. En una cadena de un macromatadero eh, hay un mogollón de números ¿no? a, los que, a los que están asesinando. Entonces, en un entorno así, yo lo donde veo la oportunidad es a que esa persona conecte con la identidad de ese animal, ¿no? Porque hay una convivencia, porque hay una personalización, porque yo creo que en realidad está mucho más cerca de lo que creemos de, de una relación sana con ese animal. Ahora bien, se ejerce un montón de violencia y pues hay que, ahí ya es como la pregunta complicada, ¿no? ¿Cómo conectas a esa persona? ¿Hay gente que conectará? ¿Hay gente que no...? Eh, es lo que te decía, luego yo he conocido en el movimiento antiespecista esa gente que parece que está súper desconectada de la ciudad, toda vestida de negro tal, y resulta que todos eh, hemos tenido más lejos o más cerca ¿no? estas situaciones. O precisamente, no sé si hablabais vosotras, que hay una compañera que trabajaba en un matadero ¿no? y después de estar trabajando en un matadero, joder, pues dices, esto no es, no es sostenible, no es ético en mi vida, no lo puedo hacer. ¿Qué, Entonces, ¿qué está pasando? En ¿no? Entonces, que a veces esa conexión puede estar mucho más cerca de lo que esperamos. Y yo creo, sobre todo, que igual nos salen actitudes súper a la defensiva, no como, como, claro, una vez que ves o identificas esa violencia que es súper fuerte, no es como algo que quieres cambiar ya. ¿no? Pero tenemos que también tener paciencia y darnos cuenta de, del recorrido que tiene este movimiento, que es que son, aquí al menos, en un contexto europeo-occidental, son... 20, 30 años, ¿no?, donde empieza a tomar fuerza, quiero decir. Entonces, joder, si es que estamos viendo una charla donde seguro que estamos explicando por primera vez lo que es el antiespecismo, también, ¿no?, como... No sé si te he respondido algo así. Pero... Claro, eso también, lo que comentaba ella, igual no... O sea, ya no tanto para personas mayores que no tienen una cierta, no sé, politización, me da igual, ¿no? Pero también en los últimos años sin ¿sí que han surgido como igual desde iniciativas feministas, ¿no? Pues ganaderas mujeres, ¿no? Y se está dando también como mucho eh, peso, ¿no? Pues a una ganadería pequeña, ¿no? Que, que se supone que trata bien a los animales, desde el feminismo además. Entonces, también cómo hacer esos enlaces, ¿no?, con... De, de dentro del feminismo, ¿no?, cómo se puede... Eh, ¿Cuál es el diálogo ahí, ¿no?, entre, entre antiespecistas y ganaderas, ¿no?, dentro de un... Imagino que lo habréis pensado. Y... Pues no sé, a, lo mejor, a ver, en primer lugar, que nosotras no tenemos nada en contra de, de las ganaderas y además pensamos que, supongo que es un oficio que las empodera, tienen tierras y es como algo empoderante para una, ¿no? una mujer, una... Claro, eh, para nosotros, claro, no es el oficio ideal. Es decir, en un mundo ideal ese oficio no debería existir y habría otros oficios donde no… el, el fin último… Porque, claro, imaginaros, eh, se nos dice muchas veces lo el, el que es cierto, ¿no? Hay una ganadería pequeñita, que dices tú, donde hay cuatro eh, animales no humanos que, y encima les dan una vida feliz. Pues yo os emplazo a pensar. Si vosotros tenéis, imaginaos, el, que está, el animal no humano que está en, el, está en una situación horrible, la muerte puede ser hasta liberadora, en cierta forma. Pero imaginaos un entorno como nosotros somos de Alacant y es un secarral, hemos venido aquí, es tan bonito todo verde, hemos visto los animalitos. Yo diría, yo quería ser un animalito de esos, ¿no? Ahí, en el, Entonces, imaginaos una, una vida plácida, bonita. ¿Querríais que os matase? O que, o, sea, o es más duro matar a alguien, a un ser vivo que tiene una vida buena creo que todavía es como más chungo, ¿no? O sea, <risa> ese animalito que en vez de tres años podría vivir 15, ¿se merece ser sacrificado? Entonces, hay como, evidentemente, entendemos las ganaderas, a lo mejor lo interesante fuera que se hiciesen agricultoras, eso podría ser una, una salida, que no lo sé, pero bueno, que es un tema que, no, que nos parece bien todo, pero que el fin último de sacrificar al animal, pues bueno, creemos que no, que como volvemos bueno, a teoría queer, los cuerpos que importan y los que no importan, si luchamos para que todos los cuerpos importen, pues no creo que sea muy, pues muy ético eh, sacrificar a alguien. Además, un día lo hablábamos también, eh, bueno, todos tenemos familiares ¿no? que tienen como animales en, gallinas tal, y les ponen nombres, eso que hablaba Mayale, ¿no? Y yo no entiendo cómo alguien, además, eh, eh, Pepi y tal, ¿no? Yo no entiendo cómo alguien se puede levantar un día y decir voy a matar a Pepi, ¿no? O sacrificarla, o sea, me parece como un acto de empatía, o sea, o de, que te han quitado la empatía, o te han quitado la... No lo sé, o sea, yo no podría dormir esa noche de pensar que tengo que ir a, a cortar el cuello a, a mi, mi pepi que la he criado. y la. Bueno, no lo sé, eso para mí sería como algo tan, tan, tan, tan impensable. Que no se... Yo también supongo que de alguna forma, eh, como todo es una construcción, nos anestesian la empatía. Cuando tenemos un privilegio, hacia ese privilegio la, la empatía nos han anestesiado de tal forma que igual ya pues eso, no consideramos ni que eso sea, lo consideramos mercancía, ¿no? lo que hablábamos de... Bueno, no sé, es un poco mi, mi opinión. Es muy interesante esto de que nos han robado la empatía, ¿no? Como, también, sí. como emoción. Yo para eh, recuperar esa empatía, ¿no? Eh, m me gustaría como pensar en que nos podemos fijar, eh, a mí es algo como que me ha cambiado mucho la forma de pensar, es como intentar fijarme en las resistencias que tienen esos animales. O sea, no la... Eh, Oye, eh, resistencia activo va a tener, ¿tú tenés gente ahí beraien mundua aldatzeko saiakera. Osea, hori ikusten da, eh, e, subjektuak direla. Ez dutela norbait era jornai e beraiek interes batzuk dituztela eta nola hori guztia inposatua den. Eta beraz orduan dominazio bat dagon, zer beraiek badaukate aukera, e, ba, gauza bat nahi izateko edo bestean nahi ez izateko, es eta bultzat, bultzatuak dira, ez? eta e, gainera hori ba, etekin baten atzetik, eta orduan neri Oriasco, asko no se puede decir que no se puede decir que no se puede decir que no se puede decir que badaudela se puede decir que no se que no koba, eh, resistencia, erresistentzia kaskatasun ekintzak eh, edo beti dira como superindartzuak violentuak ezakiz err eta ez uzertan, eh, osea animali batain zapaldua dagoenean eta ain aukera gutxi dituenean, eh, negarre egitea, horro egitea, eh, edo geldi geratzea beretokian, astoak gaurregun ia dira como bineta bat, eh, osea astoak zeburu gogorrak diren, ez diren mugitzen. Jode, ez ta mugitzen ari, erresistentzen ari da, eh, zuk egiten diozun indarkeria. Ta hor argi ikusten su norbait dela asto hori. Sí, sí. yo quería decir también eso, que me parece muy importante, que estamos aquí hablando de cómo liberar a los animales, pero no tenemos que olvidar que los animales, o sea, ahora mismo hay millones de animales que me dan ganas de llorar, intentando liberarse, justamente lo que está diciendo Mayalen, poniendo resistencia, eh, o sea, ellos también tienen un propio movimiento en sí mismos de liberación y hay miles de formas en que oponen resistencia e intentan liberarse de esa opresión, evidentemente, pero sea, me parece un tema como tan terrible que... Y que me parece muy interesante ese, ese apunte, sí. Voy a la quilla. Ahí, Erin Galderac. Me voy a atrever. Eh, no soy anti... Eh, especista, pero sí soy... Escepticar. En realidad comer es algo, es ley, hay una especie de ley de vida, el hecho de que un animal de alguna manera tenga que comer otro animal, se llama la predación y digamos que hay una especie de ley de vida. Es decir, no sé si nunca has visto como un gato come a un ratón. Y el gato es bastante cruel, suele ser bastante cruel, porque el gato se juega, eh, juega muchísimo y el ratón lo pasa mal. Eh, entonces, mi pregunta es, al final, me gustaría saber eh, cuál es tu filosofía en cuanto a la alimentación que puedas, eh, el, el régimen alimentario que puedas desarrollar. No es para no es no es una pregunta de provocación, porque de la misma manera que se que, es, que existe la especie humana y la especie animal, existe también la especie uh, animal y la especie vegetal. Y es decir, que el mundo está así, eh, clasificado en, en, varias, en varios géneros. ¿no? Y puedes perfectamente considerar que un vegetal, eh, el hecho de comer un vegetal, puede, ser, puede tener, eh, bueno, eh, yo qué sé, a veces cuando se cortan eh, determinados árboles, eh, pues puedes eh, sufrir, ¿no? Eh, entonces mi pregunta es eh, un poco en qué, en qué, ¿cuál es un poco tu, tu filosofía en cuanto en cuanto al, al, al tipo de alimentación? Que, que y es, un, es una pregunta muy importante porque estamos en un momento complicado ya que se habla de la extensión de las especies. Entonces que y eso. A ver, eh, yo creo que vamos a ver una cosa las, eh, las plantas y los árboles no, no tienen un sistema central un sistema nervioso centralizado con lo cual no tienen conciencia de sí mismos Ay. ah no me oyes ahora ahora que digo que las, eh, las plantas y los árboles no tienen un sistema nervioso centralizado con lo cual no son conscientes de sí mismos no tienen no saben o sea, no distinguen qué cosas son placenteras, no tienen intereses propios. Los, los animales sí. O sea, lo, los otros animales sí. Y ahí ya... O sea, tú, lo que, tú, cuando para comer un animal, tienes que matar, necesariamente. Para comer una planta no, no tienes que matar a un ser sintiente. Entonces, con lo cual, para comer, evidentemente, son 100%, plant, o sea, 100 plantas, ¿no? O sea, es, y además que has dicho una cosa muy, muy interesante que es la crueldad, por ejemplo, que un, un gato persigue o se come un ratón, ¿no? Es decir, si vemos comportamientos de naturaleza que nos parecen crueles, ¿por qué tenemos que imitarlos? Es decir, si nos parece cruel que alguien se coma a alguien o un ser se coma a otro o como la forma, ¿por qué tenemos que imitar eso? Si ya tenemos una tecnología, una, una, una no sé… Una perspectiva donde podemos utilizar otro tipo de dieta, donde no haya que morir nadie. Ningún, otro, otro, entonces, justamente, yo creo que lo que tenemos que hacer es no entrar en lo que sea cruel de la naturaleza. Porque no, no, no tendría ningún sentido imitar aquello que, justamente tú dices, que es una crueldad. Y yo creo que además otra cosa, o sea, que un gato, un león, lo que sea, son carnívoros estrictos, pero nosotros no somos carnívoros estrictos. O sea, nosotros somos omnívoros, con lo cual, lo de comer carne, lo de comer animales marinos, es una opción, no es una obligación. Yo quería añadir a esto que, bueno, obviamente, como habéis hablado hasta ahora de, de desnaturalizar lo natural, ¿no? sí. que hay cosas que se dan por hecho, que precisamente porque tenemos una agencia y somos capaces de decidir cosas, todas estas cosas se pueden transformar en cuanto a muchas cosas que nos han dado hechas por naturales, que encima tendríamos que revisar cómo de naturales son ¿no? y no construidas. Eh, quería añadir además que a mí no me parece comparable la relación entre dos animales eh, en la que, bueno, pues eh, su forma de supervivencia tal es atacar eh, a otro animal, ¿no? a un sistema estructural que lo que hace es domesticar animales, o sea, es decir, tú coges un jabalí, ¿vale?, y durante un montón de miles de años eh, lo encierras en un sitio, le condicionas, cambias su cuerpo cambia sus capacidades intelectuales, ¿no? porque está condicionado durante toda su existencia esa especie, y le quitas la autonomía, le quitas la capacidad eh, de valerse por sí mismo, le quitas la capacidad de resistencia, le quitas la capacidad de organización, de convivencia con su especie, con su manada, ¿no? con sus relaciones y su comunicación social. Y entonces la metes en una eh, industria donde eh, la reproduces forzosamente y, y después de una domesticación, ¿no? que es como la anulación del ser, porque es la anulación del ser, la, la domesticación, después de eso eh, la matas, la metes en una bandeja y la pones en el supermercado. ¿Cómo podemos comparar eso ¿vale? con un gato que caza a quien quiera cazar? ¿no? O sea, me parece como... Que es, o sea, mira cómo hemos desnaturalizado, ¿no? O sea, estamos fijándonos en lo desnatural que es no comer carne en lugar de fijarnos en el sistema capitalista que hemos creado y que genera todo esto. O sea, a ver, hay mucha diferencia, ¿eh? ¿Cuál de las dos cosas queremos cuestionar? ¿No? Para mí es eso. Bueno, va igual, Onik mira tu es, eh, va normaltas unor y a Puerto Verdala, es que ricas o sea, ni que mai hau oso beharrezkoa arrescoizando la eh, feminista lión eta, um... venga, sí, vaya. E, vaya, e, micrófono a meses bestela de enzumo, azkar. caras En sobre los seres domesticados, tenido guap sortu dago especie bat, zan o sea, dezakegu behaiekin, debería desaparecer la especie de seres domesticados, o, o sea, li, eh, askatu nahi baitugu, no la indezakegu. Mm. de Sagar dezakit, eh, o sea, ¿cómo volverían al...? Salvajismo desde Inglaterra. Caldera... RCRS. Er, a. a su estado natural. Joder, hondo, ucate en ¿eh? Bueno. Muy bien, caldera, qué rena. Va. Argitagar, voy a dar porque daude de norbanako Noruana, Corainche, eh, autonomoak ez direnak, que eh? es... Esta gallera es Irena, que es Naturatua, que es Ateco. Usted es es una industria de la Animalio y de la de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Bicicleta, en la de Eta, eta <laughs> en e, e, arazteko de la Universidad de ez eh baino base de eh Rhino laborategi batean reproduzitzen saiatzen, ez? Es, Espeziea mantentzeko, baina herretarako bizirik dagoen azken Rhino zerontak egon berdu laborategi baten barruan, vale? Orduan noraino ez dan hori eh romantizazio eta fetitxe bat ere, Burrusan, eh? Vale, vaya. No, es una cosa ¿no? respecto a los santuarios, que es una experiencia muy interesante, que os recomiendo que, si os interesa, hay muchísimos en el Estado español y que, y que se puede hacer socias, socias y una forma también de contribuir. Y sobre todo, hacerse veganes. Ya, <risa> <risa> <risa> ya con esto. No, os ando, más que recasco, ahí. <risa> Gura in Bagoa, Zeta Vuelta tu Cogara, Bosterditan, Bostetan, eh, Literatura Mayarekin, Carmel Jayota y de Rodríguez. Así que bueno, eh, gero arte.